hola qué tal cómo estás hoy haremos una combinación creativa con un filtro y la herramienta de fusión bienvenidos ya me he adelantado en el texto lo voy a seleccionar con un clic y estoy trabajando con un tipo de letra beckmans demons a 300 puntos con la flecha negra alt clic y arrastrar para duplicar una vez y para duplicar otra vez una segunda vez el segundo objeto duplicado le vamos a cambiar de color a un gris más o menos para que tenga relación con el fondo y el primer objeto le vamos a poner un color gris, un gris blanco está bien. Este que está aquí, le vas a hacer esto, clic derecho en el teclado, organizar y enviar delante. Ahora vas a presionar la tecla W en el teclado. Vamos a dar doble clic para especificar los pasos, ok, A en clic en ok. Vamos a dar un clic aquí y un clic acá para que haga este tipo de fusión que es una maravilla. Ahora presionando la tecla A en el teclado o la flecha blanca. Vamos a dar un clic para deseleccionar. Mira, el objeto, el que tenía el gris más oscuro, clic y arrastrar para reposicionarlo y cambiarlo donde realmente tú quieras. Los resultados son extremadamente creativos. Así que, de mi parte, lo voy a dejar ahí. Ahora con la flecha negra, ¿sí? clic y arrastro para seleccionar los dos objetos. Y para que quede brutal, esta cosa quede chéverísimo, me voy a efecto, desenfoque y voy a poner gaussiano previsualizar, ahora ya depende mucho del tipo de desenfoque que quieras darle, yo le voy a dejar ahí en este 5.2 clic en ok y para ponerle láser es al pastel, el primer objeto que duplicaste lo vas a colocar sobre los demás elementos si te das cuenta hay una línea de color magenta que se activa esas se llaman guías inteligentes y se activan o se desactivan con control u lo voy a dejar ahí, clic derecho otra vez en el teclado de, en el ratón perdón Organizar, enviar de frente y los resultados que tienes ahí son realmente brutales. Yo sé que te encantó esta lección, por eso te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita, déjame un pulgar arriba o también comenta el mismo. Nos vemos en la siguiente lección. Chao.